Nos toca realizar el ejercicio C del trabajo práctico número 0, que pretende que ingresemos un número y en el caso que esté dentro del intervalo 30, 55 incluidos los extremos, hay que pedir otro número y mostrar la suma. Si el número no está en el intervalo, pero es positivo, mostramos la mitad y todo esto debe ejecutarse hasta que se ingrese un 0. La estrategia para realizar el código se puede hacer de, de distintas maneras. Y lo que vamos a hacer es eh, importar nuestros utilitarios. Allí tenemos una rutina que nos permite ingresar números. Bien, eh, controlamos que esté dentro del intervalo. Pedimos otro número. Eh, antes de eso, mostramos que está en el intervalo. Mostramos la suma. Cuando no está en el intervalo, eso es un else. Vamos a preguntar si es positivo. Si es así, mostramos la mitad. cómo resolvemos que todo esto se ejecute mientras el usuario no ingrese un cero eso es una estructura de programación eh, do while para eso vamos a meter todo el código dentro de un bloque el bloque en python no tenemos do while, tenemos while nada más entonces vamos a decir mientras sea verdad, o sea para siempre, ingrese el número y cuando el número sea igual a 0 salga del break salga del, del while creo que está listo, a ver, revisamos ingresa el número si el número es igual a 0 número bueno, lo podemos ejecutar Ingresa cero, finaliza, perfecto, volvemos a ejecutar, ingresemos un número, el límite inferior, ingresamos otro número, nos muestra la suma, ingresemos el límite superior, ingresamos otro número, la suma, algo que no esté en el intervalo pero que sea positivo, perfecto, algo que no esté en el intervalo que sea negativo, Bien, hace todo lo que dice el enunciado, seguramente se puede mejorar, eso se los dejo para ustedes, vamos al siguiente ejercicio.